José Humaña Bernal. Aprende a sonreír. Aprende a sonreír. Haz tu sonrisa tan discreta y sutil como tu canto. Tu ser irradiará más hondo encanto si nunca en gesto rudo se precisa. En triunfo o en dolor. Tras indecisa sombra clausura tu secreto santo, que solo tú eres digna de tu llanto, y solo tú comprenderás tu risa. Verás la vida a tu querer sumisa, si sabes sonreír, tiende al quebranto y al triunfo la piedad de tu sonrisa. Y nadie sepa, al descifrar su encanto, si es ella un llanto que se alegra en risa o es una risa desmayada en llanto. Pregón del crepúsculo. Oiga, vea, escuche. Soy el coleccionista de crepúsculos. Hace años que violento todos los meridianos para cazar crepúsculos inéditos. Y ahora, vea, escuche están aquí clavados con la aguja de mi sonrisa en el muro asombrado de los días estampas de colores álbum maravilloso de ponientes arco iris mapamundi de ensueños acuario en que se estrían los mejores luceros velas al sur y al norte sobre el mástil Alegre vuelo de banderolas transatlánticas, Mar, cielo, nube, estrella. Soy el coleccionista de crepúsculos. ¿Qué mira usted, señora? ¿El crepúsculo azul? Lo hallé sobre mis montes, fresco, húmedo. Globo de colores suspendido del hilo de una risa. El rojo estaba sobre un puerto, luminoso y dorado. Bajo su carpa, todos los recuerdos funámbulos bailaron en la cuerda del horizonte y llegaron los barcos distantes hasta el golfo extasiado de sus ojos. ¿Y el malva? Fue apenas el abrigo que la urbe incendiaba ciñó a su cuerpo la tarde en que ella quiso visitar los cafés galantes del crucero lejano y ahora es el crepúsculo único y esperado lo ve usted señora es el crepúsculo predilecto y está siempre como una mariposa disecada en el registro de mis horas tiene un tono discreto que armoniza con el gris fatigado de su traje. Pero, ¿se marcha usted, señora? Soy el coleccionista de Crepúsculos. Escuche, vea, oiga.